Quiero hablarte ahora sobre algo muy importante. Eh, quiero hablarte, este, eso tú lo sabes, pero quiero hablarlo. Quiero hablarlo de cómo podemos obtener una vida, pues, uh, una vida muy buena, la verdad. ¿Cuál es la, cuál es la, la llave para tener una vida este, extraordinaria? Sin importar este, la situación este, económica, sin importar en la salud que estemos, sin importar en la relación que estemos, buena, mala. Eh, nosotros podemos siempre tener una realidad muy, uh, muy poderosa, muy buena, extraordinaria, feliz, contenta, tranquila. Y eh, eso solo pasa... Cuando tenemos el espacio interno muy fuerte. El espacio interno significa eh, lo que estamos pensando, lo que estamos interpretando sobre todas las cosas. Lo que pensamos sobre nosotros, lo que pensamos sobre la gente y lo que pensamos sobre la vida. Eso es nuestro espacio interno. Entonces, cuando le damos interpretaciones a todas las cosas, pues a uh, interpretaciones, uh, hay diferentes tipos de interpretaciones. Cuando damos interpretaciones significados a todo lo que nos pasa en el día, día tras día, circunstancias que nos dicen que escuchamos, que vemos, que tocamos, que, que, que probamos, que comemos, eh, le damos una interpretación mediana, entonces tendremos una vida mediana. Le damos una interpretación buena, tendremos una vida buena. Le damos una interpretación extraordinaria, tendremos una vida extraordinaria. Así de fácil. Y nosotros en realidad pues este, tenemos eh, el privilegio de decidir. Y decidimos pues cuando nos libramos de todas las programaciones que nos han puesto de cómo deben de ser las cosas. De lo que debemos de seguir en la vida. Lo que nos dice la cultura, las religiones, nuestros padres, la gente, los maestros, las religiones, todo eso que nos dicen cuando nos libramos de todo eso y, y solamente decidimos pensar lo que nosotros queremos. Cuando decidimos Dar el significado que nosotros queremos a todas las cosas. Entonces, uh, cuando nos pasan pues, situaciones muy difíciles en la vida, nosotros eh, ahí estamos en la posición de decidir. Decidir si, eh, si nos pasa una devastación, digamos. Podemos decidir dar un significado, pues, bueno o malo, triste y sentirnos uh, basado en, la en el significado que le demos. Nuestra realidad será basada en el significado que le demos a las cosas. Un significado triste, una realidad triste, una experiencia triste en nuestras vidas. Un significado bueno una realidad buena en nuestras vidas, un significado poderoso, extraordinario, una experiencia, una realidad extraordinaria, poderosa en nuestras vidas. Entonces, cuando hacemos eso todos los días, damos eh, significados empoderados, extraordinarios en nuestras vidas, día tras día, Día tras día, tras día, tras día. Entonces, al final de nuestros días podemos decir que nuestra vida fue una vida extraordinaria, poderosa, enriquecedora. Nosotros tenemos la opción, así de fácil. Lo que nos detiene a veces es este, que nos sentimos culpables. Que nos sentimos que estamos uh, haciendo lo opuesto de lo que nos, enseña, de lo que nos han enseñado, que lo, lo que hemos aprendido desde que somos niños. Que debemos de seguir unas ciertas reglas, ciertos ciclos. Que la vida debe de ser de una cierta manera. Por ejemplo, la muerte. Nos han, nos han este, programado que la muerte es algo muy malo. Entonces, cuando sabemos que alguien se muere o que alguien o que viene la muerte para nosotros o, o X cosa relacionada a la muerte, este nos, nos asusta, ¿verdad? Lo vemos como algo muy devastador, como algo terrible. Porque eso nos, ha, nos han enseñado desde que somos niños, nos han programado. Pero cuando nos libramos de esas programaciones... Y vemos, por ejemplo, estoy hablando de esto, de esto extremo, que es la muerte, ¿verdad? Eh, entonces, uh, para la mayoría de la gente, esto es, es lo más extremo, la muerte. Por eso estoy hablando de esto. Entonces, cuando este, nos libramos de todas las creencias que nos han puesto, programaciones que nos han puesto desde niños sobre la muerte, que es algo malo, que es algo triste, que es algo que ya este, es algo de bastante desempoderante. Cuando nos libramos todo eso y nos damos cuenta de verdad que este, pues, la muerte es solamente un paso para el siguiente nivel, para seguir el desarrollo, y, y este, que es una manifestación, una liberación, eh, que solamente el cuerpo se expira y nosotros pues el alma, eh, lo que está detrás de la mente, lo que está detrás del cuerpo, ...lo que controla el cuerpo, lo que controla la mente somos nosotros... ...que eso es algo más que el cuerpo, que la mente... ...y nos damos cuenta de eso... ...entonces este, cuando escuchamos la palabra muerte... ...pues se nos hace algo pues... Uh, ...insignificante... ...porque sabemos que este, entendemos que eso es pasar al siguiente nivel... ...y eso es algo bueno para nuestro desarrollo... ...nuestro desarrollo en el alma... o digamos, en nuestra energía biológica. Entonces, uh, siempre dar buenos significados a todo Siempre este, agradecer a todo lo que tenemos. Agradecer este, por todo. Por lo malo que nos pase, pues agradecer que no fue peor. Siempre sentirnos que somos personas muy afortunadas. Siempre. Cualquier cosa que nos pase, que, que el mundo podría decir que somos personas de muy mala suerte... Nosotros pensar que darles un significado que, al contrario, somos personas muy suertudas, que eso nos pasó porque nos va a ayudar para un desarrollo, para crecer más, para entender más, para ser más intelectuales, para expandir la mente, para ser más adultos, adultos dejar este, la inmadurez, ser más inteligentes. Entonces le podemos a, dar esa interpretación que todo el mundo puede decir pues, que es muy mala suerte, algo que nos pasó, pero nosotros podemos darle esa interpretación en sentirnos siempre empoderados. Entonces, cuando le damos buena interpretación a todo, que, cre que creamos un espacio empoderado en nuestra mente, en nuestro pecho, en nuestra alma, en nuestra energía biológica, que es lo mismo que el alma, Con el paso del tiempo se nos hace un estilo de vida. Se nos, ha, se, nos ha, se nos hace una imagen que estamos siempre empoderados. Y cuando llegamos a ese momento de empoderación, que damos buenos significados, buenas interpretaciones a todo día tras día para sentirnos mejor, sentirnos fuertes. Entonces es cuando nos damos cuenta de que nosotros somos más grande que todo lo que nos pase. Que cada obstáculo. Cada problema. Cada dificultad. Todo es algo muy pequeño para nosotros. Está a nuestros pies. Como un mosquito. Que fácil lo podemos aplastar. Porque todo lo que nos pase... Lo pasaremos, lo venceremos y seremos más fuertes cada vez más. Seguiremos creciendo cada vez más. Y es así como creamos un espacio empoderado por dentro. Es justamente así cuando tenemos el control. El control del mundo exterior. Nosotros lo controlamos desde adentro. Nosotros lo dirigimos. Es cuando ponemos el, el capitán en nuestro barco que está en el mar. Ponemos un, cap, un capitán en el barco, digamos así, un, met, un metáforo. Eh, nuestro barco tiene un destino en el mar. Cuando nos sentimos controlados por lo exterior, por lo que nos pase, por las programaciones, por las creencias que nos, que nos imponen, entonces este... Básicamente, somos un. Uh, el cuerpo es, es un barco en el mar sin capitán. No tiene destino. Está propenso a estrellarse en las piedras o a hundirse. Pero cuando ponemos un capitán fuerte, inteligente, empoderado en nuestro barco, digámoslo así, que es nuestro cuerpo, nuestra realidad, nuestra vida, entonces nosotros dirigimos muy bien el barco, nuestra vida nuestras experiencias y así sabemos exactamente a dónde llegar y es cuando nos sentimos contentos siempre dar buenas interpretaciones buenos significados que nos haga sentir empoderados siempre hay uno siempre por por más peor que pasen las circunstancias en la vida siempre podemos darle un significado mejor siempre podemos encontrar un significado mejor que nos haga sentir empoderados y así estaremos en control estaremos fuera del Matrix y de esa manera viviremos la fabulosa vida del ser humano que nos merecemos